el comandante general del ejército de la República Dominicana realiza un importante recorrido de supervisión, precisamente con el objetivo de supervisar los estados de los trabajos de remodelación de lo que viene realizando en la sede de la Cuarta Brigada de Infantería en Mao Valverde. El comandante general del ejército de la República Dominicana, mayor general Julio Neto Florián Pérez, realizó una visita a dichas instalaciones. También realizó lo que fue su recorrido de supervisión por varias dotaciones militares de la zona fronteriza, específicamente en la provincia de Dajabón, donde personalmente Verificó los avances de la construcción de la verja perimetral en la línea fronteriza entre ambos países, señores. Vamos a escuchar parte de lo que fue la información en ese importante recorrido que estuvo llevando a cabo en el día de hoy el comandante general del ejército de la República Dominicana, Julio Ernesto Florián. Vamos a escucharlo, por favor, ahí. Se debe a que estamos haciendo un recorrido de supervisión vamos a hacer por la, por la línea fronteriza entera, dado algunos inconvenientes y algunas informaciones que hemos tenido de aquel lado, el problema que hay entre las pasiones de las pandillas. Y nos estamos asegurando de que nuestros soldados, sí. nuestros oficiales, las unidades que tenemos de este lado estén claras con la situación que está pasando y cómo vamos a proceder de acuerdo a nuestro protocolo de actuación en caso de... nosotros tenemos planes para todo esto, para toda esa contingencia así que esa es una de las grandes razones por las que estamos por aquí y aprovechamos para venir a ver el avance de los trabajos del muro recuerden que el ejército no es responsable de la construcción y planificación del muro, sino que eso está a otros niveles pero como el ejército es el responsable de resguardar la soberanía e integridad del territorio, quisimos venir por aquí para ver cómo se estaban realizando estos trabajos. ¿Cómo ver los avances? Bien. Excelentemente bien, y creo que va a ser un gran paso, porque hará que muchos ilícitos que se realizan de forma eh, eh, constante, y que nosotros tenemos que usar mucho personal para poder controlarlo, se terminen. Así que yo lo voy a hacer. Esto. Señores, es bueno resaltar que en ese importante recorrido, como ya ha dicho el Comandante General del Ejército, estuvo acompañado precisamente por el General de Brigada Ángel Alfredo Camacho Uribe, Inspector General del Ejército de la República Dominicana, el General de Brigada Julio César Ramírez de las Nueces, Ejército de República Dominicana, entre otros importantes oficiales. Ya ustedes escucharon cómo el Comandante General valora los trabajos que se desarrollan en esa importante zona donde se está levantando esa belja perimetral inteligente. Qué bueno que el Ejército está pendiente esta zona que es de sumo interés para la seguridad nacional. Claro que sí.